Bueno, gracias por estar aquí yo voy a empezar con un no me voy a mover mucho aunque yo no paro de moverme pero como lo vamos a grabar en youtube pues aquí rubén y miguel ángel que han montado el sistema me obligan a estarme quieto yo voy a empezar con un, con un cuento una historia que es lo que hago siempre para introducir el tema del talento situaros en gran bretaña en los años 30 Esto es una historia que recoge ken robinson en el libro el elemento el micrófono no se oye pues yo le he dado a lo que me ha dicho Rubén, que es el botoncito rojo. ¿Se ha encendido naranja? Vale. ¿Este se queda en rojo o naranja? Este tiene que estar para que se grabe. Sí, claro. Pero está encendido, mira, si está. Sí, está encendido. Sí, sí que lo está está grabando. Está grabando. Ya, se lo dejo para grabar. Lo está con el botoncito. Vale. Entonces, imaginaos una niña este libro como perdón esta historia la recoge Kim Robinson en el libro El elemento habla de una niña que se llama Gillian de ocho años eh, está en un colegio público es una niña inquieta que no para de moverse los ejercicios los hace más o menos bien tiene errores tiene suspensos pero es una chica que no para de moverse se levanta mira por la ventana los profesores le llaman la atención llega un momento que los profesores se inquietan se impacientan hablan con el director ...y le dicen que quizás esta chica necesitaría un apoyo especial... ...la niña tiene ocho años... ...llaman a la madre y la madre... ...habla con el director y el director le dice que su hija... ...no puede seguir estudiando... ...causa problemas, causa incordio... ...en aquellos tiempos imaginad lo que era un colegio especial... ...donde introducían discapacitados físicos, mentales... Eh, ...un totum revolutum... ...la madre no se arredra... ...busca a un terapeuta... ...pone el mejor traje a su hija... ...y va a ver al psicólogo... ...en aquella época también un psicólogo era algo así... ...casi como un psiquiatra, no como Pedro Jara... ...sino que era casi como un psiquiatra... ...en el despacho... ...típico de muebles de caoba hasta el techo... ...de librerías... ...y de, delante había un sofá... ...a la niña la mamá le dice que se siente... ...con las manos debajo del trasero... ...para que no se mueva, se queda sentada allí... ...y ella habla con el terapeuta... ...el terapeuta no pierde de vista a la niña... mientras van hablando le va preguntando por el colegio, por ella, y cuando entiende que tiene toda la información, se levanta con su madre, van a salir al pasillo y le dice gracias por la atención que nos has prestado, por el silencio que has tenido, nos esperas un ratito más y volvemos. Pero al salir, enciende la radio. Se van al pasillo, se quedan en el pasillo, y la niña al escuchar la música, empieza a moverse, se levanta, y empieza a bailar. Empieza a bailar, de una manera mágica, con la cara iluminada, como si estuviera asistiendo a un ritual. La madre se queda embobada desde el pasillo mirándola y el psicoterapeuta le dice a su madre, su hija no está enferma, su hija es bailarina, llévela a una escuela de danza. La madre de Gillian llevó a la niña a una escuela de danza, Gillian ingresó en el London Ballet School, fue la primera bailarina, Obras como Cats o El fantasma de la, de la ópera las produjo ella. Y hoy tiene 70 años y está jubilada, pero sigue dirigiendo la empresa. Cuando hablamos de un tema como este, eh, siempre pensamos que es clave el tener cerca de ti alguien que sepa mirar más allá de una niña nerviosa. Donde había un problema, alguien vio que había un talento. Pero a veces... Puede pasar que dejemos este mundo sin haber experimentado, sin haber conectado con aquellas actividades que están realmente dentro de nosotros. Y el talento o los talentos es todo un viaje para descubrir aquello para lo que estamos especialmente dotados. Desarrollar un talento no es, no es crearlo es algo que ya viene dentro, es desarrollarlo y a partir de desarrollar ese talento es poner todos los recursos, toda la inversión para que aquello crezca y busquemos la actividad que esté conectada realmente con aquello que es intrínsecamente nuestro. Partiríamos en un principio de que es un don. Todos cuando nacemos traemos algo en el ADN que es singular y que es nuestro. La dificultad es que, desde el principio, nuestros padres, nuestros educadores, sean capaces de detectar ese talento que está con nosotros. De cómo se estimule ese talento, nosotros creceremos más o menos armónicamente. En los estudios que se hacen de superdotación y de altas capacidades, se detecta clarísimamente que venimos con algunas cualidades que son innatas. Los que sois padres, los que somos padres, cuando nuestro niño de un año, de dos, de tres, de pronto hacía cosas que nadie le había enseñado, tú le preguntabas a tu mujer o a tu marido y le decías, ¿dónde ha aprendido la niña a hacer esto? La niña no ha aprendido en ningún sitio. La niña se tiraba a lo mejor tres horas en una reunión de adultos embobada escuchando. O el niño se tiraba tres horas con una caja de cartón construyendo no sabe quién qué cosas. O el niño se ponía en la jardinería a trabajar con las flores una serie de actividades que nadie le ha enseñado a nadie, pero que de una manera natural, esa personita ya empezaba a manifestar. De la importancia que le demos a eso que desde pequeño está saliendo, depende cómo vayamos nosotros creciendo en la inversión de sus talentos. Y lo que hasta ahora ha tapado casi todo, es el tema de la inteligencia aquí hay muchos psicólogos supongo si está Pedro muchos psicólogos y todos sabemos el daño que ha hecho el famoso coeficiente intelectual yo por mi edad ni siquiera lo hice porque en mi época no había ni test pero muchos de vosotros lo habréis hecho el, test, el coeficiente intelectual ese test solo mide básicamente dos habilidades la inteligencia lógico abstracta o matemática y la inteligencia lingüística nada más a partir de ahí, ¿somos tontos o somos listos? Si sacamos menos de 120, o estamos por 90, somos tontitas o tontitos. O sea, normalitos, mediocres, como Gillian, bailarines. Si sacamos más de 130, somos superdotados. No existe otra cosa. Seguro que algunos lo habréis hecho. Menos mal que llegó Garner a contarnos que la inteligencia tiene un adjetivo y tiene un apellido. Dependiendo que sea musical, que sea lingüística intrapersonal, interpersonal, etcétera. A partir de ahí parece que esos mitos se caen. Yo nací con el complejo de Patito Feo. Bueno, nací, no creo que nací el Patito Feo. Nací Bonico, porque ya me hice feo. Pero con el complejo de Patito Feo estuve toda la carrera, el bachiller, la carrera de derecho me costó un montón sacarla, repetí un año, otro año que repetí en bachiller, no sé cómo estoy aquí ni qué hago aquí. Y el primer juicio que tuve, que ejercí un año de abogado, me encuentro que la parte contraria era una abogada que se me oye por ahí, no sé si seguirá, se llama Julieta Serrano. Y dije yo, ostras, Julieta Serrano enfrente, madre mía, la número dos de la promoción. Y yo, tontito, un patito feo. El juicio era de un pobre chaval que lo habían metido por tema de droga. Yo me fui al polígono de la fama, hablé con la familia gitana, me fui a la cárcel, hablé con él, investigué, me fui a la policía, el juicio lo gané, Ahí ya tenía yo un dato de por dónde iban los tiros, pero como siempre me he criado con la humildad católica, pues no me lo creí. Pero ahí ya tuve un indicio clarísimo de cuáles eran mis talentos. Pero yo seguía obcecado en que el expediente académico era el que determinaba mi futuro. Por lo tanto, me quedaban muchos años de sacrificio y de esfuerzo para convencerme a mí, convencer a alguien que yo valía algo. Ese tema está trascendido ya. Entonces yo creo que cuando alguien dice, mi hijo es muy inteligente, pero ¿de qué es tu hijo muy inteligente? Cuéntame en qué es inteligente. Creo que ahí tenemos que, que querernos, que darle, tener mucho ego, mucha, mucho ego del bueno y, mucha, y mucho egoísmo inteligente, para mirarnos con mucho cariño y detectar aquello que es nuestro y que es valioso y que no pasa nada por esgrimirlo. No por eso somos prepotentes ni nos sentimos superiores, sino que estamos en nuestro elemento, como dice Ken Robinson. Bien, el primer mito sobre el talento es el nombre. Siempre que nos hablan de talento, nos viene que es algo extraordinario, algo excepcional. Y el talento, lo extraordinario del talento es que es muy normal y que todos lo tenemos. El problema es identificarlo, creértelo e empezar a invertir en él. La palabra talento, aquí en Murcia, en la Facultad de Educación, hay una persona que es María Dolores Prieto, que algunos la conoceréis los que habéis movido por el tema de educación, y es una persona que con su equipo trabaja fundamentalmente en la superdotación, en chavales que tienen inteligencias extraordinarias. ¿Qué es lo que están midiendo? Y un día fuimos a verlo, Carmen y yo, mi compañera Carmen está ahí arriba, y Carmen tiene el 50% como mínimo de todo el trabajo de metodología que los dos estamos haciendo sobre el talento de hace tres años. Cuando fuimos a verla, María Dolores Prieto se basa, ella estudia la superdotación. Entonces aquellos niños que en Murcia, en los colegios, están destacando extraordinariamente sobre la media en algo, ellos invierten en su estudio. Como ya a María Dolores la, la conozco fuera del ámbito de la educación, a mí no me impresionaba nada. A Carmen sí, porque estudió con ella y es como si a mí me dicen un catedrático de no sé qué, me impone. Pero como yo la conocía fuera del ámbito, ni sabía que era profesora ni catedrática, empezaba a hablar de la superdotación. Yo le decía a María Dolores, Lola, mira, nosotros, el talento, no lo miramos como tú lo miras. lo que Lo miramos como la singularidad que cada persona tiene y que tiene que conectar con ella. Y a partir de ahí ser feliz y trabajar o dedicarse a aquello para lo que está especialmente dotada No, no, eso son fortalezas de, de Martin Seligman de las fortalezas de carácter. De psicol... Lola, no, no nos complicamos la vida. Se trata de ayudar a la persona que encuentre aquello que es suyo, que es fundamental. El primer miedo es hablar de talento, de que yo tengo un talento. Y ahí entran también nuestros miedos, prejuicios, creencias limitantes, de que hemos ido creciendo pensando que somos pequeñitos y que el talento está reservado para otras cosas. Pues no, es algo muy normal. El segundo, el segundo error es pensar que si tú tienes un don, ya no tienes que invertir en él. Mi nena tiene mucho talento para la música. Pues tu nena tendrá que ir a la academia, tendrá que hacer arte dramático, declamación, tendrá que ir a una persona que la forme y tendrá que invertir en eso. O sea, el tener un talento y tenerlo muy identificado no significa que tú no tengas que invertir en él. Tenemos que invertir en aquello que tenemos que es, que es potente. No basta con dejar que emerja. Dicen los entendidos que Nadal, como Nadal, hay 10 en el mundo. Y eso lo decía su, su coach, su entrenador. El tema es cuando está Federer, o cuando está Djokovic, o cuando está del, del, del, del argentino cómo se llama, del, del potro, gracias, arriba o abajo, dependen de una fuerza psicológica, de un convencimiento, de un entrenamiento, que han entrenado mejor o peor, pero están en el mismo nivel. En cada momento uno sobresale sobre otro, dependiendo de eso. Y desde luego, si nuestro compatriota dejara que el talento emergiera y diera unos toquecitos antes de empezar a jugar, no ganaría lo que gana. El tercero es, es también el tercer mito. Pensar que el talento se encuentra muy identificado en la música, en las artes, en el deporte, en, en el cine, fuera del ámbito normal, o en la alta cocina, como la foto que ponemos ahí de, de nuestro compatriota... ¿Cómo se llama? Ferran Adrià la edad... Puede, pero no es alzheimer, ¿eh? tranquilo. Entonces, el talento está en cualquier actividad, en cualquier actividad. No, no depende para nada, lo que pasa es que en, en muchos casos brilla, brilla mucho más que puede brillar una persona que tenga el talento de escuchar, una persona que tenga el talento con las manos de hacer cerámica o de construir, una persona que tenga el talento en enseñar, no brilla tanto ni tiene el impacto mediático que lo puede tener un artista, un pintor, que llega a muchísima gente. Entonces nos ha dado miedo eso, lo, lo dedicamos solo, que el talento está en esas, en esas áreas. Y el último, para mí el último error sobre el talento, es que, le, y esto lo dice algún empresario, algún dirigente empresarial, que le ha costado cara decirlo y que ahora está recogiendo velas, que, que todo se consigue con sacrificio, con trabajo y con esfuerzo. El, el director de Mercadona, que yo no me callo los nombres, hace dos años... Como las cosas le iban tan bien, pues hizo una presentación de resultados diciendo que en España salíamos de la crisis trabajando como los chinos y que habría que aprender de los chinos, que habrían todo el día, que trabajaban 20 horas. Y yo pienso que con esfuerzo y con sacrificio solamente obtienes lumbagos y hernias. Tú puedes dedicarle constancia a un trabajo y levantarte temprano y madrugar y hacer las cosas bien, pero a ti te tiene que gustar, te tiene que motivar y tienes que disfrutar con lo que haces cuando solamente hay sacrificio y solamente hay imposición hay sufrimiento y a ti te puede ilusionar muchísimo tocar el trombón o el violonchelo o pintar como Picasso y le podrás dedicar muchísimas horas de sacrificio conseguirás tocar algún acorde con el trombón pero tú no serás un músico porque no tienes la inclinación natural para ello tú podrás Tener una motivación alta para hacer 300 kilómetros en bici o correr maratones. Tienes que empezar teniendo unas rodillas decentes, yo las tengo de cristal. Hacer una preparación física, mentalizarte, empezar con cuartos de maratón, con, con mitad, mitad de cuarto de maratón, media maratón, un maratón. Todo requiere antes tener previamente una inclinación que tienes tuya, que viene contigo de fábrica. La clave está ahí. Pero no solamente el sacrificio ni la inversión te va a dar lo que tú quieras conseguir. Y para eso también hay muchas corrientes que a veces hacen mucho daño, tipo ley de la atracción. Sueña con lo que quieras, desea lo que quieras fuertemente, ciegamente, que se cumplirá. Bueno, a ver lo que deseamos. En cualquier actividad humana se puede apreciar el brillo del talento. Imaginaros que nos invitan a una boda, a una comunión, que aquí en España se celebran como si fueran pequeñas bodas, donde se exhibe el poderío y el dinero y la lista de regalos del restaurante y se traen payasos y magos y jugadores de cárcel, ya no sabes qué, qué es eso, a qué se dedica. ¿no? Pues imaginaos que vais, yo por, por objeción de conciencia no voy, Imaginaos que vais, porque no podéis decir que no, porque quien nos ha invitado es poderoso, y os toca en la mesa gente que no conocéis, y hay niños. Y a los niños los ponen en una mesita aparte con el menú infantil. Y los papás muy tranquilos comiendo. Pero todos sabemos que eso dura nada. A los 20 minutos se han dejado la mitad del menú infantil y empiezan a corretear por el salón. Si tú estás hablando de un tema importantísimo, los hombres hablamos de temas muy importantes, que las mujeres no hablan llega tu mujer y dice, oye, acúdete perdona, estoy hablando con José Miguel de un tema muy importante estamos hablando del tema de Siria de, de la actitud de Obama con Putin, si está y los niños, pues ya se sabe mareando la perdiz pero a veces ocurre el milagro y los niños desaparecen y se hace un silencio y alguien mira por la ventana y ve a una persona a un chico y una chica con todos los niños y entonces yo le digo Encarna, esa no es tu hija Susana, y dice Encarna, sí. Y digo, oye, tu hija, qué maravilla, ¿no? Parece la flautista de Amelín. Tiene a todos los niños encantados. Y encarna dice, va, no, no, tiene importancia, siempre ha sido así. Toma. Ya se ha cargado a su hija. Se ha cargado a su hija. Y a continuación te dice, quien realmente vale es mi hijo José. ...que es abogado del Estado... ...y estuvo 10 años haciendo la oposición... ...ese sí que le costó... ...pero a mi hija no le cuesta nada... A ella es así... ...o sea una niña que está... ...una chica que está transmitiendo... ...emociones... ...que está teniendo paciencia... ...que está siendo creativa... ...que está inspirando confianza a un niño... ...que un niño por instinto... ...cuando llega el payasete le da miedo... la fiesta de cumpleaños... ...o sea inspirar confianza a un niño... ...es algo muy meritorio... ...está transmitiendo conexión emocional... ...está siendo empática... Y la mamá, que no es el caso de Encarna, simplemente está viendo que, que la niña siempre le, le fue bien. Con lo cual, que hará? Ah, pues a estudiará a eso de, de la guardería para dedicarse a los críos. Pero mi hijo sí, mi hijo... ese sí que se le ocurrió. ¿Qué estamos viendo ahí? Que aquello que no cuesta, no vale. Y esta sociedad le está dando demasiada importancia a que todo lo que tenga valor tiene que ser ganado con sacrificio y con los rodales debajo como nuestro compatriota Camacho. Todo tiene que costar muchísimo trabajo. Y nos vienen las historias de esos empresarios modélicos que empezaron de chiquitito y estudiaban a la luz de un candil para sacarse los estudios y a las 5 de la mañana se iban al mercado a cargar caja y luego cogían la bicicleta y ayudaban a papá en la tienda y luego de la bicicleta pasaron a la moto, y de la moto el hizo carro, el isocarro al camión, nunca tomaron vacaciones, siempre trabajando. Bueno, nada, sean felices, es lo suyo, ¿no? Como no valoremos aquello que tenemos que es nuestro, y que no nos cuesta trabajo, porque es una de las claves del talento, mal vamos. Hemos de tomar conciencia de su existencia, porque muchas veces eh, puede que no se revele con V al principio, y que en un momento determinado de nuestra vida aparezca. Hablan de un director de orquesta que no recuerdo, parece que es el, el israelí. Bueno. Correcto. Que asistió por primera vez con cuatro años a un concierto en Filadelfia, o en San Francisco, le llevaron sus papás. Y el niño nunca había oído de la música, no había mostrado ningún interés por la música. Y el solista de violín que tocó, el niño, los papás tenían... Le dijo, quiero que me dé clase ese señor. Y ese señor le dio clase y es quién es. Y descubrió el violín a esa edad, a lo mejor otro lo descubrió a los repente. Hay siempre fases donde va apareciendo esa inclinación natural que nosotros tenemos. Que puede haber estado oculta por un montón de cosas, por esas falsas... Cada uno tiene su experiencia, yo la mía viene de por ahí, ¿no? De, de esa falsa humildad que nos hemos construido sobre nosotros y que nos hace decir, oye, que tú eres muy buena en esto. No, no tiene importancia. Oye, que lo has hecho muy bien. No, me han salido bien. Oye, que eres muy buena. Que va, que va, que va para nada. Quien es buena es mi amiga Pili, yo no. Y estamos siempre negando, negando, negando. Cuando lo que tenemos que hacer es abrir los brazos y recibir el regalo cuando nos dicen eres muy buena en esto. Y, así, y aceptarlo es lo que somos y no es igual a otro o sea, el, el talento ninguna persona es llamada a emprender las mismas actividades de igual forma que otra hay un cuento que seguro que conoceréis que es el que habla de un peregrino que va de Roncesvalles a, a Santiago y al pasar por la zona de Burgos se para en una cantera de piedra nunca había visto una cantera y se encuentra a tres canteros trabajando, cada uno con una pieza de piedra. Al primero se le acerca y le pregunta, bueno tía, ¿qué está haciendo usted? Yo es que no lo está viendo, picando piedra. ¿Lo veo o no lo ve? Sí, sí, lo veo. ¿Y usted qué está haciendo? Dice, yo estoy dándole forma a una piedra que va a estar en una columna de un claustro. ¿Y usted? Dice, yo, yo estoy construyendo la catedral. El trabajo es el mismo. Pero cada uno se conecta de una forma concreta y determinada. Y todo depende de la actitud que te, te tomas ante lo que tienes delante. Una misma tarea, una misma función, un mismo trabajo, una misma ciudad. Acordaos también de aquel cuento sufí de un, un viejo que está sentado al lado del brocal de un pozo a la entrada de una ciudad y llega un caminante... Y le dice, buenos días, recién estoy llegando a esta ciudad. ¿Podría decirme, por favor, cómo son los habitantes de esta ciudad? Y el viejo le pregunta, ¿cómo eran los habitantes de la ciudad de donde usted viene? Malvados, traidores, pérfidos. Me tuve que ir de allí porque no me sentía bien. Y de aquí son igual. Por la tarde aparece otro viajero y le hace la misma pregunta al viejo. Y el viejo le pregunta cómo eran los habitantes del sitio de donde este viene, buenos, entrañables, cariñosos, buenos, buenos amigos, buenas amigas. Sentí muchísimo dejarlos. Dice que son igual. Y un pastor que estaba con su rebaño le preguntó cómo es posible que des la misma distintas respuestas a la misma pregunta. Dice porque cada uno cuando viaja por la vida en su corazón y en su mente ya tiene su idea preconcebida. Y si tú ves que de donde vienes son malos, encontrarás gente mala en cualquier sitio. Y si lo que piensas es bueno, lo encontrarás en cualquier sitio gente buena. Es así. Lo que Carmen y yo, cuando estuvimos trabajando con esto, al final, al principio pensábamos que los talentos eran como una caja de herramientas que tú llevas, vas de viaje y dices, Sabe, para esta ocasión saco esta herramienta y para esta otra saco otra. No. Al final el talento eres tú, es tu ser. ¿Quién eres tú? Ese es el que conforma tu actividad Y es tu sello Cuando yo le pregunto Te pregunto a qué sabe el maracuyá O a qué sabe el mango Y tú me dices Pues El maracuyá es algo así como, ¿Cómo te diría yo? ¿Has probado el mango? No Ya, pues entonces el maracuyá es No te esfuerces, el maracuyá sabe a maracuyá Y el kiwi Pues sabe a kiwi es un instinto, entonces cada uno de nosotros sabe a una cosa ya, pero es que mi amiga sabe a sandía, bueno pero tú sabes a kiwi, o sea, cada uno tiene un sabor tiene, por decir, por si seguimos con la metáfora de la fruta, un sabor de fruta totalmente diferente al otro y no le puedes explicar de qué va bueno, pues Llega un momento que, si nos ponemos en marcha en todo esto, ese talento saldrá. Hay otro cuento, no sé me estoy pasando con los cuentos, Carmen. Sí, un poco, ¿no? Pues lo dejo, luego si viene, viene a colación lo, lo saco. Es el, el cuento del anillo, no lo habréis escuchado. Pues una, una chica que se siente muy muy confundida, muy aturdida porque no sabe lo que quiere y que todo el mundo le dice que no, no tiene nada bueno ni nada claro y se va a ver al maestro que vive a las afueras siempre los maestros vivían siempre en una choza a las afueras del pueblo no sé por qué, pero siempre es así y se va a ver al maestro a la choza y le dice, mire maestro que vengo a verle porque no valgo para nada no sé para qué sirvo nadie me, me reconoce y el maestro no la mira y le dice me gustaría ayudarte, pero es que ahora tengo un problema serio si me ayudas tú yo te ayudo a ti. Dice, mira, tengo este anillo y tengo una deuda. ¿Por qué no te vas a, a la plaza del mercado a venderlo? Pero no aceptes nunca menos de una moneda de oro por él. Ella, bueno, es otro, otro más que no me reconoce. Agarra el caballo, se va a la, al mercado y empieza a ofrecer el anillo. Y por mucho que lo ofrezca, no se lo quieren comprar. Que si una moneda de cobre, que si dos monedas de cobre una anciana que se, la, se le ofrece al pescadero, a la verdulera, con respeto a la verdulera, nadie le compra el anillo. Vuelve abatida y le dice al maestro, maestro, no puedo engañar a nadie sobre el verdadero valor del anillo. Nadie me quiere pagar más de una moneda de oro. Y eso que ha dicho es verdad, sobre su verdadero valor. Agarra el caballo de nuevo, pero vete a ver al joyero. Y por mucho que te ofrezca, no le vendas el anillo. Hay un rollo de maestro. Coge el caballo otra vez, se va a ver al joyero, el joyero examina a la luz de la vela con su lupa y le dice, este anillo es muy valioso, pero veo que tu maestro tiene prisa, te podría dar 58 monedas de oro. Ya sé que si vamos con más tiempo te daría más, pero es lo máximo que te puedo dar. La otra muy contenta y muy feliz, se fue a ver al maestro, le cuenta el tema y le dice, 58 monedas de oro. Y dice, siéntate. Tú eres alguien muy valiosa y tú no puedes ir por la vida preguntándole a cada uno qué opinan de ti, qué vales tú. Tienes que ir a alguien que de verdad sepa de lo mejor que tienes tú y que él te dé su opinión. A mí me gusta el cuento porque por la vida vamos a veces... Buscando reconocimiento, buscando confirmación, buscando seguridad. Porque a nosotros nos cuesta muchísimo ver algo bueno dentro de nosotros y creernos que somos buenas o somos buenos con eso. Y las emociones se encuentran en todo el proceso. Eh, al final, en todo este trabajo de... Porque es un trabajo, un trabajo individual. Muchas veces las personas se creen que con un taller, con un curso, con un libro de autoayuda... Alguien le va a decir, como el maestro, tú vales para esto, lo tuyo es esto, dedícate a esto otro. No, es un trabajo individual, donde alguien te puede acompañar y te puede ayudar, pero la búsqueda es absolutamente tuya. Es una cualidad natural que brilla sin que suponga esfuerzo, es una de las claves. Y que si somos conscientes de su existencia, podemos, con el entrenamiento necesario, invertir y crecer ahí. Si además le pones pasión, el resultado puede ser extraordinario, porque te lo crees y disfrutas con ello. Bien, y ahora solamente un pequeño guiño al tema de los adolescentes, ¿no? Porque... Cuando empezamos con esto hace tres años, iban padres o madres a los talleres y nos decían «¿Y no tenéis algo para trabajar con adolescentes?». Bueno, pues estamos ahí desarrollando una metodología, porque a mí estas frases siempre me han molestado profundamente. Profundamente. Y es lo que los adolescentes también dicen muchas veces. Somos conscientes los padres que estamos aquí que a veces estamos transmitiendo nuestra frustración, nuestros miedos a nuestros hijos. Y pensando que en una época de crisis como esta, alguien nos tiene que decir cuáles son las carreras o las profesiones que van a dar de comer mañana a nuestros hijos. Y no sabe nadie. No lo sabe nadie eso. Pero estamos intentando cambiar seguridad por pasión. Cambiar estabilidad o dinero o empresa basura. Yo lo diría, Antonio Ángel, tranquilo. O empleo basura, lo queremos cambiar por felicidad. Y cuando el chico o la chica tienen muy claro qué quieren hacer, la contestación es, eso es el fin de semana, pero ahora tú te vas a hacer esta carrera o te vas a sacar este oficio o te presentas a esta oposición. Y sobre todo esa frase de que tienes que ser alguien en la vida. ¿Qué pasa? ¿Que yo no soy alguien? O sea, yo con 15 años, con 16, con 17, con 20, ¿no soy alguien? ¿El alguien me lo va a dar una carrera, una profesión, un trabajo? Yo ya soy valioso o yo ya soy valiosa. No necesito un trabajito en una oposición para que me dé brillo y me dé categoría con la frase de ganarte la vida así, ya ya empezamos mal o sea, ya ya empezamos perdiendo o sea que ya la vida esto es lo, los señores de Daniela esta pareja que no sé lo que hizo para ir desnuditos por el jardín nos han marcado a todos porque yo lo tenían divinamente estaban todo el día en pelota picada y nadie les decía nada eran felices hasta que dijeron oye no se te ocurra tocar el arbolito ese bendita cosa has dicho Vamos a tocar la bonita Y a partir de ahí, la frase lapidaria. Tendrás que ganarte el pan con el sudor de su frente. Oye, lo hemos cogido. Genial, ¿eh? O sea, lo hemos aprendido. Lo tenemos grabado. Creo que resume bien lo, lo que hemos hablado. Entonces también lo que está pasando, creo, desde pues, de nuestra mirada, es que a los chavales y a las chavalas se les está condicionando demasiado ...y se les está contagiando de un miedo que ellos no tienen todavía o no son capaces de ver... ...nos estamos perdiendo la oportunidad de que ellos sean felices... ...de que hagan lo que realmente quieran hacer... ...eso conlleva también un cambio de valores... ...si nosotros como padres caemos en la tentación de que no les falte coche, casa... ...móvil, bueno móvil es poco, el siguiente modelo... ...obviamente si quieren bailar, si quieren ser cocineros, cuidar cabras... ...dedicarse a la jardinería o viajar por el mundo con una mochila, pues, no va a poder ser. Pero eso ya supone un cambio de valores, y en general estamos también para eso. Entonces, os eh, voy a poner solamente el esquema de cómo trabajamos el talento, que lo sepáis para que veáis que esto no es solo una filosofía bonita, sino que yo consigo una metodología. El proyecto que tenemos es que dentro de la escuela el talento sea, se aborde en el primer módulo. Todas las personas que pasen por la escuela el primer módulo que es de transformación personal, el, tiene tu, propio, tu propia búsqueda de, de talento. Resumiendo lo que hemos visto, partimos de que el talento es algo innato, hay algo que es tuyo, que va con, contigo desde el principio, hay que tomar conciencia de ese talento, lo más difícil es creértelo, es lo más difícil para mí, creértelo por lo menos que los papás y los amigos nos echen una mano y nos digan que tú sí que vales, que eso que tienes es bueno y que no lo creamos. El tercero es empezar a invertir en él. Yo mis talentos los tengo muy identificados, uno que tengo es el de la comunicación, esto no lo diría en público hace cuatro años, me daría vergüenza, ahora lo digo, pero para eso tú tienes que invertir también. Invertir en tu lenguaje corporal, en tu oratoria, en tus historias, en tus cuentos, en preparar la estructura de las presentaciones, tienes que invertir. Y cuando lo sabes, es un disfrute porque todo lo que estás invirtiendo es exponencial, ves que vas creciendo. Y a partir de ahí se produce una experimentación y un reconocimiento, es el que vas sosteniendo. Y en todo el proceso depende cómo tú te lo tomes, si vas poniendo pasión, si te vas quedando en un interés, una satisfacción, ahí también es exponencial. ¿Cómo actuamos en los talleres? Mañana tenemos uno, como sabéis, entonces las personas que... Mañana van a asistir, han estado trabajando en una plataforma con unos ejercicios, empiezan con un trabajo como de relación. sobre la infancia. Preguntas muy abiertas, muy positivas, a qué jugabas, con quién jugabas, tenías algún reconocimiento de los maestros, de las maestras, qué veían tus compañeros en ti. ¿Tenías alguna ilusión cuando eras pequeño o pequeño? un trabajo luego de, de mis pasiones, aquello que hoy me produce una gran satisfacción, el tiempo separa para, aquello que me merece curiosidad, en lo que voy continuamente moviéndome, que estoy deseando que acabe la clase o el trabajo para ir a hacer algo. El tercer paso es un trabajo que hacemos sobre inteligencias múltiples o predominantes de Gardner, donde tú vas contestando un cuestionario y a cada uno nos salen dos tres inteligencias predominantes. Siempre. Hay alguno que algún taller han salido las siete predominantes. Así lo hemos fichado porque es, es un figura pero lo normal es que tengas tres tres que destacan sobre las demás en cuarto lugar tenemos un trabajo que hemos hecho Carmen y yo de muchas lecturas que hemos tenido y de libros que hemos leído pues hemos, es un juego de cartas donde hay una serie de inclinaciones que de una forma natural cada uno tenemos no son fichas de, de profesiones sino que las palabras son escuchar, contar historias entonces con un proyecto Crear, investigar, buscar... A partir de un juego, de las 36 cartas te quedas al final con 5. Esas 5 cartas las priorizas y a partir de ahí vamos buscando conexiones. Y esto es como la leche en blanco y en cartón. Empiezas a buscar cosas que hacías de niño, que te gustan hoy, tus inteligencias predominantes y las inclinaciones naturales. Hay una conexión permanente, hay algo permanente. A partir de ahí te viene la gran pregunta. Entonces hacemos un pequeño ejercicio ya para que decidas escribir cuáles crees que son tus talentos y enseguida la persona lo que hace es mirar con, con la cara robada al facilitador preguntándole cómo le insiste maestro y ahora qué hago. No, no, eso es tuyo. Eso es tuyo. A partir de ahí viene un ejercicio de actividades que pueden estar relacionadas con esos talentos que tienes tú pero que nadie te va a decir tú vales para ser astronauta o tu profesión es eh, jardinero o, o cuidador de niños. Hay actividades relacionadas con esos talentos que son tuyos, que son naturales. Se trabaja mucho en grupo, el grupo se va apoyando, cuenta sus cosas, sus experiencias, y, y eso sale, eso sale. Hay personas que salen del taller, perdón, y que... No hay otro trabajo de valores, perdón, una vez que tú hayas encontrado eso, no sea que los valores tuyos sean la independencia, la libertad o la paz mundial, y la actividad que estás haciendo es la de. ¿Qué te voy a decir yo? Pues de funcionario, con todo el respeto a los funcionarios, pero un funcionario, el prototípico, todos me entendéis, el prototipo de funcionario de 8 a 3, que nunca ha salido de su barrio, o es la persona que nunca ha salido de su barrio, de su casa, de su país, que siempre ha hecho lo mismo. Y dice que sus valores son la libertad, la independencia y la, y la paz en el mundo. Vamos a mirar eso tranquilo porque parece que no hay coherencia. ¿no? Y a partir de ahí, cada persona tarda un mes, dos, tres, cuatro, cinco, a que se vaya presentando todo eso que haya visto. No hay que tomar decisiones ni, ni como Brad Pitt en la película esta de la increíble historia de Benjamin en recorrer el mundo a buscar experiencia, ni pegarle a tu jefe a tu jefa, ni vender tu puesto de trabajo, sino que poco a poco... Tú vas dedicándole, invirtiendo en aquello que te gusta, para que se vaya compensando con aquello que estás haciendo ahora. Hasta que llegue el momento que pueda dar el salto, si no quieres estar. Al final es una decisión tuya. Y al final, para mí, lo que está en juego es nuestra propia felicidad. Y hay un pequeño plan de acción, que ayudamos, y quien quiere, tiene luego una sesión individual para dar feedback de todo lo que ha visto. Pues hasta aquí. Muchas gracias. Y ahora, si queréis, preguntáis lo que queráis. Os dejo la próxima actividad de la escuela que es en abril. Preguntas. Adelante. ¿Has comentado el tema de enfocarlo a la adolescencia o a no tan adolescente? Sí. Este, este taller está enfocado también, no tiene edad, ¿no? no tiene, el taller de mañana es de adultos. Yo algo especial para los Sí, mi compañera Carmen que está arriba y yo junto con otros... ¿Sandriña no ha venido? ¿Está pre-sandriña no? Estamos cinco personas que nos juntamos para desarrollar una metodología partiendo de esta que se adaptara a los chavales. Entonces tenemos dos, dos grupos, uno para... Primero de eso, que va de 14 a 15 años, y un segundo nivel que va para bachiller, de 16 o de 15 a 17. El esquema es parecido, lo que pasa es que con ellos trabajamos con muchas dinámicas, muchos ejercicios, muchos juegos, y es un formato diferente. No son como aquí una mañana y una tarde, sino que hacen un trabajito previo muy sencillo y luego nos juntamos hasta tres sábados con ellos. Hemos hecho el taller piloto ya. Ya le estamos visitando tranquilamente algún colegio para empezar, algún taller en abierto, aún muy despacio, muy tranquilo. ¿Más preguntas que tengáis? Nada, encantado. Si no me siento muy mal, si no me pregunta nadie. Me ha llamado mucho la atención porque viniendo para acá mi hija ahora en el instituto tiene que elegir el tipo de. Sí y Entonces, es curioso, se lo comentaba ella, porque yo le decía, pues si se te da bien la fotografía, ¿por qué no lees algo de fotografía, algo que te guste? Mami, eso no tiene salida, eso no tiene salida. Muchas veces pasa al revés, que los padres queremos potenciar lo que tienen los hijos y la sociedad, como la tiene que tanto, eso no tiene salida, no voy a tener trabajo, no voy a tener dinero, no voy a tener casa. Por mucho que uno a lo mejor le diga lo contrario, es que son más fuertes, son más desesperados, son más fuertes, por mucho que le diga Ahí está que tú le preguntes, porque muchas veces puede venir de los propios compañeros, o de un compañero que es líder, o que tiene tirón, o que tiene un papá con un mamá con mucho dinero, y que le lanza esa sentencia, o de un profesor, y es hablar, hablar, y a ti que te gusta, y cuando lo haces, y cuéntame cómo te sientes, y qué fotos has hecho, porque también ahí nuestro papel de reconocimiento es vital, de la típica frase que decimos cuando llega... Nuestros hijos son pequeños y llegamos a casa y te dicen, papá, papá, mira lo que he pintado en el colegio. Y dicen: muy bien, muy bien, al frigorífico. ¡Hala, a jugar! Que no, que es agacharte y decir, oye, ¿y esto que has pintado? ¿Y este es sol? ¿Es un sol? Sí, es un sol. ¿Y quién está aquí? Es el abuelo. ¡Ah, el abuelo! Pues le has pintado al abuelo muy grande. ¿Y estos colores qué significan? Esto que parece una tontada sabemos que no lo es. Yo lo que va dándole, o sea, conectar realmente con el chaval a ver si la fotografía en lo suyo y a lo mejor la fotografía es una manifestación plástica o artística de otras cosas que él tiene. Bueno, que decía, eh, me sufre eh, un poco también que cuando estás desde fuera muchas veces es fácil un identificar, o sea, que puede ser más claro, más fácil identificar el talento de una persona, de tus hijos, de tus compañeros, de un amigo. Y que muchas veces es la uno mismo, una misma que tiene que hacer el camino ¿no? y escribir su propio talento. Sí. Entonces también, no sé, su camino es hacer una carrera de hecho, ¿no? y de encontrar alguna manera, su propia manera de llegar a enseñar fotografía. No sé, en mi propia experiencia me ha ocurrido, ¿no? por ejemplo, que yo estoy, iba mucho a intelectual, estudié una carrera, un máster nada más y ahora me dedico al movimiento y al barrio, porque es lo que, no, en el sentido es, decir, es mi propio recorrido, claro. ¿no? y, y mi madre me pues, contenció de tener pequeña, dedícate a la carrera esta de física, no sé qué, yo que no, que no, que yo quiero estudiar, intelectual, ¿no? y al final he tenido mi propio recorrido, mm. que ha sido el mío propio. Sí, sí, sí todos tenemos, yo estudio de Derecho y. Luego trabajé en Recursos Humanos veintitantos años, y ahora todo la, el, el, mi tema es de desarrollo de personas, y estoy volcado en eso. ¿Sí? Sí, eh, vamos a ver, cuando te encuentras con el típico perfil de algunas personas. No, no voy a dar números. ¿no? Eh, que lo no sé, que lo sé, que lo dé. que, no dé, que, no dé, que no dé. está pasando Se ah. eh, si te ha traído por muchas cosas, te gusta, o se le gustan muchos tipos de actividades. ¿Cómo crees que es eficiente la estrategia de ir, probando, de ir probando casi todo a ver si da con la, con la tecla? ¿Es buena, mala? Normalmente habrá una conexión en todo eso. A mí también me gusta hacer muchas cosas diferentes, ya de mujer a veces la vuelvo loca, pero. En todas las actividades que tú emprendes siempre hay unos puntos en común, un denominador común. Puede estar manifestando una curiosidad, una vocación por los demás, una ayudar, un espíritu artístico. Entonces, mientras podamos ir experimentando y probando, sin que eso nos suponga grandes decisiones trascendentales que afecten a nuestra vida, nuestros ingresos pequeños o medianos, o nuestra estabilidad emocional, merece la pena. Merece la pena siempre probar. Pero siempre va a haber conexiones, siempre. Yo cuando lo, todo lo que hemos hecho, nosotros lo hemos ido experimentando, haciendo los ejercicios, haciendo las visualizaciones, y dices, ostras, si yo lo tenía clarísimo, desde que era un crío, clarísimo. Pero es tener la independencia o una mirada diferente de alguien que te apoye y te diga, oye, que lo que tienes ahí... Sí. Sí, hey, compañera Carmen. En relación a eso que decía Antonio Ángel, es que los talentos no solo los consideramos como algo más amplio, más global. Entonces quizá, eh, efectivamente, eh, algunas de esas actividades que tú te planteas que te puedes buscar, por debajo existe la conexión que hace que tú definas un talento más amplio. El talento no es solo talento para ser... Eh, binas, o binas. No, no se identifica con una actividad no sola completa, una actividad completa, es un poco más amplio que puede abarcar muchas actividades y que luego al final tú puedes eh, estar eh, desarrollándolo en muchas actividades diferentes. Incluso puedes, estar puedes empezar a desarrollarlo en tu actividad laboral normal, puedes incorporarlo. Entonces es posible que muchas veces... Al final te guste, mira, sí te pero hay algo común en la suya que es lo que hace tu talento, no igual a lo de las personas que Una persona que estuvo con nosotros, que te acordás tú de ella, una mujer, eh, cuando terminó el taller, a los tres meses nos mandó un correo diciendo que en su trabajo le habían cambiado de puesto, le habían puesto en atención al cliente y que se sentía feliz. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo salió esta mujer del taller? Ella conectó perfectamente y uno de, de los talentos que tenía era la inteligencia interpersonal. Si se junta la interpersonal con la intrapersonal, es el propio conocimiento de ti mismo, estamos hablando de inteligencia emocional. Ella empezó a creerse eso. Cuando llegó al trabajo, trascendió el trabajito que hacía. Y fue mucho más allá de lo que le demandaba la exigencia del puesto. Eso brilló y el jefe le dijo, oye esta mujer la sacamos de aquí y la ponemos de responsable atención al cliente al final muchas veces no se trata de no son salidas muy fácil y muy airosas, sino conectar con aquello que es tuyo y tú empiezas a, a, a hacer catedrales en lugar de picar piedra adelante como todos yo el primero. Eh, ¿Qué tipos de talentos utilizamos? O sea, ¿cómo lo estructuran? ¿Qué tipologías grandes hay en nuestro diseño, digamos, de esta.? ¿Qué tipos de talentos Tipologías. O sea, es que has dicho en un momento. Eh... Inteligencia. Ah, bueno. ¿tampan? Las inteligencias múltiples de Garner. Es, un, ah, es una herramienta. Vale. Es una herramienta que nos ayuda, pero nosotros no le ponemos. Intentas como personas. Y... Exacto, absolutamente. No, no, no, no, no, no, no, no, no. No. No. agrupando, Tú puedes apoyarte en recursos como son las inteligencias de Gartner, como son también las fortalezas de carácter que dice Seligman, que tiene 23. Antes trabajamos con un tema que eran fortalezas que nos habíamos trabajado a través de un psicólogo norteamericano, luego vimos que no aportaba y lo quitamos. Y luego hay un, lo que más aporta es el trabajo de grupo. O sea, en los talleres, el grupo interactúa muchísimo. Y ellos mismos se van diciendo, pero no te das cuenta de que tú lo que tienes es esto, pero si tú vales mucho para esto. O sea, hay muchos refuerzos, muchas complicidades que se crean en los talleres. María está deseando empezar mañana. Porque es un trabajo personal, eh o sea, tremendamente personal. Sí, Laura, ¿no? Laura, a Carmen la tiene teotras, ya sabes. Sí, lo que pasa es que yo me temía, por ejemplo, desde la experiencia personal, es que puedo tener unas diferencias de seguida que yo la busco cuando se me abre y no tengo claro cuál es mi abuela ¿no? y no tienes claro cuál es mi salida, cuál Y... Ah, muy bien ese tema. Ya te digo. Es que lo que ha habido es que alguien Sí. Y lo que me ha pasado es que igual tú, a lo mejor puedes incluir más o menos por la estructura de un pero luego, para enfocarlo de manera práctica, hacer algo que realmente te guste, y no permite tener más que un Esto que yo veo un poco complicado, porque yo me hago un cambio bastante tiempo completamente sea, diferente a lo que me a hacer ahora y lo que veo es que eh, he, he buscado a ver pues cómo espiar pues, esto, o cambiar o hacerse pues, no sé qué, a ver si por ahí puede llegar a tal y es un poco lo que me quiero encerrar en de una manera práctica, o sea, se le da una técnica para llegar al poder cambiarle. Sí, ahí tienes una, una persona que te ha comentado ¿por qué no le Yo te contesto una cosa y ya te voy a contestar a lo segundo A lo primero que haces algo ahora que lo haces bien No se te da mal, pero tu humildad dice eso, pero seguro que lo haces bien Hay un tema ahí que es el de la... Que podemos ser muy competentes en este momento en lo que hacemos Porque por repetición nos hemos hecho competentes entonces, si tú estás en una empresa y tú llevas, imagínate, llevas logística, y llevas 20 años, es un tío responsable, trabajador, serio, y llevas bien tu área. Pero a ti, tú no disfrutas con, con la logística, ni te apasiona. Y un día te enteras que hay una vacante en marketing y dices, oye, Antonio Ángel, ¿me puedo presentar? No, no, no, no, no, no. lo estás haciendo muy bien. ahí, eh, no me fastidies, hombre, vamos ahora a probar experimentos, lo permito con gaseosa, tú sigues logística. Él se ha vuelto perfectamente competente. Pero no le entusiasma. Pero tiene un cartelito aquí que pone logística. Y no hay quien lo saque de logística. Y se morirá con perdón en logística. ¿Qué hizo nuestra amiga? Sí, sí yo en mi caso. Eh... Sí. Sí, no, pero sí. la pregunta de ella es ¿cómo si tú intuyes que hay algo que te gusta? Que entiendas con, con que tenemos muchos miedos que nos acompaña siempre que le gustaría dedicarse a algo que intuye que iría con ella, ¿cómo se llega a esa consecución práctica, a ese camino de emprender que tú puedas poco a poco trabajar? Le da vergüenza decir vivir de ello, pero está ahí también latente, lo de vivir de ello. El, el propio camino sí que fue, no fue algo de un día a otro. O sea, no fue el día de que te que dice, uy, en realidad lo que, lo que a mí me mueve y me apasiona es el tema del movimiento por la alianza que se persona a través del cuerpo, de la embate de mi trabajo y pues era algo que siempre había... me di cuenta y siempre había hecho desde que era pequeño. Entonces, poco a, poco a poco fui introduciendo eso y también viendo qué tenía que hacer, ah, dónde quiero llegar un poco y qué tengo que ir haciendo sin dejar. Es verdad que no dejé las cosas así y, y abajo. Poco a poco fui invirtiendo mmm, cada vez más tiempo y al final, todo, o sea, el 100% de lo que hago tiene que ver con eso. O sea, ocurre, porque ocurre, mí me ha ocurrido, de verdad. Otros somos más bestias, no nos hagas caso, entonces intuimos que, que donde estamos no nos gusta y llega un momento que nos despiden, nos echan, entonces decimos, anda, pues ya tendré que tomar mi decisión, ¿no? Y dedicar a mi talento. Pero antes hemos empezado pues tomando días de vacaciones para dar cursos, estudiando, yendo a un seminario, pero a veces una decisión como esa pues te, te lanza y te dice, oye, pues es el momento, ahora o nunca. Pero como ella dice, ¿cuál es tu nombre? Irene es poco a poco, si tú una vez que tú conectas con algo que dices, esto es mío, esto va conmigo, esto intuyo que me va a hacer feliz, tú empiezas, como decimos, fuera del trabajo a empezar a invertir ahí, y que poco a poco se vayan compensando las dos actividades, que tú empieces un poquito a tener ahí ingresos, ayudas, colaboraciones, y poquito a poco, y sobre todo lo que te va a ayudar es que cuando vayas a tu trabajo actual, que no te llena pero que lo haces bien, irás despegada mentalmente y emocionalmente. Es como quien llega diciendo, bueno, voy a voy a ganarme mi salario simplemente, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Mi trabajo, hola, ¿qué tal? Pum, pum, pum, pum, pum. adiós, hasta mañana. Pero no te llevan nada y todo tu, tu pasión te la reservas para lo otro. Y eso, de una manera natural, como dice ella, llega el momento que cuánto dice, zas, voy. Como decía un, una palabra, que, una cita que le atribuyen a Mandela, que no es Mandela, que es una poeta norteamericana, que era cuando murió todo el mundo decía Mandela decía, no lo decía Mandela, que somos tremendamente poderosos. Tremendamente poderosos. Pero tenemos miedo de que nuestra luz brille. Por vergüenza, por humildad, tenemos miedo. Pero cuando brillamos, ayudamos a otros que están cerca de nosotros a que brillen también. Y entonces, pues es un concierto de luces preciosa. Pero primero tenemos que empezar nosotros a creerlo. ¿Sí? Adelante. Sigo bueno, bien sí, un poco reconocido con, con ella. Con Irene. Sí, con Irene. Porque quizá cuando empiezas a estudiar, empiezas a buscar tu trabajo, tu carrera, tu futuro, para la vida, pues cuando termina dices, esto no me gusta, ¿no? Pero sí que empiezas a notar que hay algo sí que te llama la atención y entonces empiezas a, a, a pensar que hay algo que te ha hecho que, que tú estudies eso para llegar a un objetivo ¿no? Pues en, en mi caso yo empecé ingeniería y, y cuando acabé dije, eh, esto pues, pues no, pero sí que me gustaba la medicina, ¿no? Entonces, a medida que van pasando los, los meses, los años, te das cuenta de que tu sentimiento de cosas médicas va apareciendo entre medias, ¿no? Y, y cuando lo haces caso, o cuando escuchas a las personas que vienen y te preguntan algo sobre Juliana, pues escucha, y ese te va llevando a otro lado. Exacto. Y poco a poco no sabes por qué, pero empieza a aparecer cosas delante de ti que te van poniendo en el camino sí, y que tú sí, hace sí. 10 o 15 años sí. que estás buscando. Sí. Entonces no sé si es la magia de que tú estás buscando eso o de que tú internamente estás generando ese, esa energía para que se ponga en tu camino. Sí. Y a lo mejor eso es lo que te, lo que te gusta, ¿no? Que, que tú vas pensando en que tú te quieres dedicar a eso, que quieres poner algún granito de arena en ese campo, que tú no tienes idea de conocerlo, ¿no? Pero, pero de repente aparece, y aparece un una persona, y ya mm, otro, mm, y de repente te vas a un viaje sí. a otro sitio y sí. ya alguien te empieza a hablar de eso, y dices, sí. Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Entonces, a, a lo mejor, yo creo que estar atento a esos mensajes que te con a poner... Sí, señor. Por, sí, señor. O, o la vida de mismo es lo que te hace ir cambiando a Sí, señor, totalmente de acuerdo. Laura también está, ¿verdad, o Laura? Absolutamente. Es verdad. ¿Estás abierto. Sí, cuando tú, estás, cuando tú te lo crees y estás abierto... Me asusta. Ah, sí, asusta, claro. A nosotros a nosotros nos asusta el tema de la regeneración. Empezamos hace tres años, Pedro y yo un día cenando hace tres años en un sitio y dijimos, oye, ¿por qué no...? Y los dos muy chulitos, ¿y por qué no? Ta? Pues venga, pues vamos, está. Y de pronto dices, ostras, estamos ahora en un planteamiento de un año con seis actividades, que viene gente que para nosotros es muy valiosa, muy referente, y, y te asusta, porque ahora tienes que responder, ser coherente, pero lo que tú acabas de decir lo has descrito muy bien. Cuando empezamos a movernos, de pronto, gente que conectaba diciendo, pero siempre es igual, esta mujer que está aquí, la que al principio decía, estáis loco, estás pidado, yo con esta gente no me meto. Y poco, y poco a poco, de pronto dices, ostras, ¿qué, ¿qué hay? Hay una conexión, hay algo y una puerta te abre otra y otra y otra, porque pierdes el miedo. Tienes alas y esas alas te llevan a, a relacionarte, a investigar, a experimentar, a buscar y, y la magia se produce. Ya no, no me gusta hablar así porque parece lo, lo de la ley de la atracción, pero, pero hay algo que tú estás liberando, o sea, tú estás, estás llamando. Es como quien quiere amar y al final, ¿verdad, Laura? Quien quiere amar, el amor lo encuentra. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión más? Pues nada, daros las gracias. Invitaros también a, a la próxima actividad. Entonces son los minutos de publicidad. A la próxima actividad de la escuela. Que viene Paco Álvarez, que es el representante en España de la economía del bien común, que él dará la conferencia. Y luego, los otros dos días, el 4 y 5 de abril, 4 horas por la mañana y 4 por la tarde, vendrá un, un consultor vasco que está vinculado a la, a la EBC, a la economía del bien común, que os recomendamos. Y que por curiosidad entréis en YouTube y pinchéis economía del bien común, y aparece Cristian Ferber, que es muy guapo, ya habla un español impecable. Y en 15 minutos os cuenta que la economía es bien común. La verdad que es revolucionario. Es otra vía entre el capitalismo y el comunismo, que el comunismo ya no existe, y, y es esperanzador, totalmente voluntario, para ir empezando a cambiar la, la actividad. Pues muchas gracias por vuestra presencia. Nos vemos pronto. Ahora estaría muy bien si tuviéramos dinero aquello de decir, ¿se servirá un vino español?